...buenos días, mi nombre es Madaleno García Rojo... ...soy enólogo... ...nos encontramos en Castilla-La Mancha... ...la mayor zona de producción... ...de vinos de España... ...y venimos a presentar... ...el vino... Eh, ...de la marca Campo Rosso, ...de la variedad Sirá... ...y se comercializa... ...bajo la denominación de origen... ...vino de la tierra de Castilla... Eh, ...la variedad Sirá... ...encontramos eh, un vino brillante un, con color cereza intenso en nariz observamos eh, frutas sobre todo frutas rojas y muy maduras y en boca encontramos que es un vino suave carnoso y bien equilibrado y de paso fácil eh, la temperatura de consumo se recomienda entre 12 y 15 grados y se aconseja tomar con carnes y asados. Deseo que les guste, buen provecho.